Desde mayo de 2012, miles de jóvenes y personas de todo el mundo nos hemos manifestado contra la imposición de un presidente inflado desde los medios fundamentándonos con evidencias que todos vimos todos los días. Los números editorialmente son muy difíciles de justificar. No se... Falló la encuesta. Falló la encuesta de seguimiento diario de Milenio G. En 2012, las televisoras y los poderes fácticos. Pensaron que podían imponer un presidente sin, sin que, no que, que, que no pasara nada. Este año se pudo mostrar que los jóvenes no estábamos dormidos. Y que nos interesa todo lo que sucede alrededor de nuestro país. Voy a crear un canto para poder existir. Para mover la tierra a los hombres y sobrevivir. Para curar mi corazón y a la mente dejarla fluir. Yo soy 132, avivó la esperanza de muchas personas que pensaban que ya no era posible. Ver un movimiento tan grande comenzó donde quizás muchos no lo hubieran imaginado. Pero hay que reconocer que en todos los lugares donde exista la búsqueda de la verdad y el conocimiento está la crítica y la conciencia. Yo soy 132, renovó la vida pública y política, organizó un debate abierto y original entre los candidatos. Dialogó con diferentes organizaciones, especialistas, estudiantes, académicos para redactar un documento de exigencias mínimas para la democratización del sistema de medios en el país. Elaboró el contrainforme, donde se detalla el estado de la nación de 2006 a 2012. Y se está trabajando en la mesa de migración, en la de democratización de medios, en la de ciencia y tecnología, en la de seguridad. Es con ello que evidenciamos a los poderes fácticos que están detrás de quienes tienen secuestrado nuestro gobierno demostrando la simulación y la opacidad con la que se toman las decisiones en este país. En todo el mundo, millones de personas adhirieron su simpatía a un movimiento que en todo momento ha reivindicado el derecho a la verdad. El derecho a la verdad. Desafortunadamente, la imposición se concretó con el poder del dinero. ¿Por qué te llevan? por venir a expresar mi libertad. El primero de diciembre, en varias ciudades del país, se vivió la respuesta a nuestra demanda de una democracia verdadera, la represión. La violencia, la provocación. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? ¡7, 8, 9, 10, 12! Pese a la brutal campaña de desinformación que algunos medios sin ética han lanzado, queremos reiterar que... Las presas políticas tienen todo nuestro apoyo y no dejaremos de demandar su libertad. Sí, su libertad. Porque tanto eres preso tú como yo. Queremos reconocer a todas las personas de buen corazón que han brindado su apoyo a este movimiento. Y les vamos a llamar a seguir luchando, a seguir organizándonos, a prenderse, a ser más valientes y solidarios, a ser más humanos, a seguir adelante y adelante, a organizarnos. No vamos a cambiar a México en un día, pero lo vamos a cambiar. Es un derecho de, ¡La lucha sigue! Es el motor de nuestro movimiento. Que reclamo libertad de pensamiento, si no la pido es porque estoy muriendo. Es un derecho de nacimiento, mirar los frutos que dejan los sueños, en una sola voz un sentimiento, y, y que, que este grito limpie nuestro viento. Es un derecho de nacimiento, es el motor de nuestro movimiento, porque reclamo libertad. ¡Por no, no, no.